Me suelen preguntar, ¿y yo? ¿Por qué necesito SEO? Y mi respuesta es siempre la misma. Tienes un negocio online, ¿verdad? Tienes una web, pero todo el mundo encuentra antes a tu competencia que a tu web en los buscadores. En Google, el buscador con el 98% del mercado, las búsquedas diarias superan los 3 billones, con B. Es decir, más de 30.000 búsquedas cada segundo. Y el 82% de la gente visita los primeros resultados, los de la primera página. Necesitas estar ahí arriba, bien arriba, para que tus clientes te encuentren delante de tu competencia. Solución. El SEO. La optimización para buscadores. Y unos especialistas. Nosotros. Señor Muñoz Consultores. Especialistas en SEO. Especialistas en posicionamiento. Nuestro trabajo. Hacer más visible tu web allí donde tus clientes te busquen. Sin diferencia, ayudamos a vender más a pymes, freelance o grandes empresas. Tienes una web. Podemos hacerlo. Aumentará tu visibilidad en buscadores, el tráfico que recibirás será más cualificado, mejor y por tanto aumentarás tus ventas, tus consultas y tus posibilidades de negocio. Déjanos mostrarte qué podemos hacer por ti. ¿Hablamos? Si buscas posicionamiento, marketing, visibilidad, conversión, usabilidad, SEO, te acompañamos en tus objetivos. Señor Muñoz Consultores.